tenemos que aprender a convivir con lo inesperado. Atravesamos una dura pandemia y ahora el mundo está en alerta por una guerra mundial, pero ¿qué puedes hacer tú para cambiar esta situación? Estamos en el río de la vida, este río empuja con bravura y por más que quisieras nadar contra la corriente es imposible. Vamos navegando y podemos esquivar alguna que otra roca que nos encontremos, pero alguna nos va a pegar. Es necesario que esto ocurra porque nos sirve para crecer a nivel alma. Los problemas son la sal de la vida. Somos todos humanos con diferentes culturas y razas, pero en el fondo tenemos la misma esencia. Del polvo venimos y al polvo vamos. Soy Robert Dalí, te invito a suscribirte a mi canal.